Редактор Vamos a comenzar en un minutito, ya el terreno va corriendo. A Algunos hermanos esperamos que llegue un poquito más tarde. El calor, el tráfico y cualquier otra razón, pues la tratamos de entender. Pero los que estamos aquí, hemos venido a alabar al Señor. Amén, hermanos. So, nos vamos preparando y dándole la gloria al Dios que nos concede congregarnos y alabar el nombre bonito de nuestro Dios. Así que ya pues eh, tomamos el lugar y comenzamos. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a leer la palabra santa del Señor en el Salmo 138, gloria a Dios. 138 del Salmo, aleluya. Con toda reverencia a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande.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 Te damos toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza es para ti, oh Dios. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a encomendar nuestros caminos en tu presencia divina. Señor, ayúdanos, dirígenos, que el Espíritu Santo nos dirija a hacer la voluntad tuya siempre. Señor del Cielo, Recibe todo lo que hagamos en este programa, en esta noche Padre, lo dedicamos todo el servicio para tu honra y para tu gloria. Gracias Señor, danos gracia para hacerlo mejor cada día, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Vamos a tener al hermano Ángel con el devocional esta noche, Amén. Vamos a ayudarle todos a cantar, hermano. No lo vamos a dejar solo, sino que lo vamos a ayudar todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí todos sabemos cantar. Nuestro hermano Ángel con nosotros. Se lo bendiga, hermanos. Se lo bendiga más. Bueno. Gozo, gozo. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde, donde no, no lo había. Todo el que yo quería, oso, oso, oso yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, gozo, gozo, gozo yo quería. Dios del gozo del que yo quería Aleluya Santo Santo Jesús Qué bueno es Jesús Aleluya Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Sí con la sombra no de Pedro, Pedro. Se sanaban los, los enfermos. enfermos. No, era no era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno. Nazareno. nazareno. nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. El espíritu Nazareno, con la sombra de Pedro, de con la sombra de con la sombra de Pedro, con los sombra la sombra ni Pedro, Jesús Santo eres Jesús bueno, Yo voy a cantar aquí David danzaba Esa canción me la hace un poquito ahí Sí, sí, sí, sí. <risa> Ok, bueno <risa> no, me, no me escucho eh. <risa> David David danzaba en la presencia no sé, del Señor Y el pueblo se manifestaba la vida, vida estaba en la, la presencia la del Señor. El pueblo de Dios Porque la vida andaba por el corazón de Jehová. Porque la vida andaba por el corazón de Jehová. La vida, vida estaba en la presencia del Señor. pueblo se de Dios en la presencia del Señor el pueblo se regocijaba a Jesús. Alabaré, sí, alabaré, alabaré al Señor. Señor. Aleluya, santo eres Jehová. Santo, santo. Santo Dios. En el Salmo 150, que respira alaba Jehová. Mi alma pide alabanza y mi corazón también. Alábale con las manos, alábale con los pies. Y todo lo que respire, alaba también. Todo lo que respire, alaba Jehová también que respira alabé a Jehová mi la alma tiene avanza, y mi corazón también alabaré con las manos alabaré con los pies y todo lo que respire alabé a Jehová también y todo lo que respire alabé a Jehová también. dice el Salmo 150 que respira alabé a Jehová. a todo lo que recibe, a la va también. El saco 150, Castro, que recibe a la Mi alma tiene alabanza y mi corazón el YEAH. también. Alabale con las manos, alabale con los pies. Y todo lo que, <ríe> que recibe, a la, <connection açık> la también. Y todo lo que recibe, a la también. Y todo lo que, que recibe, a la va también. Alábales, va también. 250, ay, te respira, ay, va, mi alma tiene alabanza y, y mi corazón, corazón también. también. Alabale con las manos. Alabale con, con los pies. Todo, todo lo que respire, alábales, Jehová también. Todo, todo lo que respire, alábales, Jehová también. Santo. Aleluya. Qué bonito es eso. No Vamos a cantar. Renueva, Señor. Sí. Aquí necesito un poquito de ayuda, yo. Uh -huh. <ríe> Casi no me sé esta tampoco. <ríe> Pero ahí estoy tratando. Sí, ahí la llevamos, sí, ahí la llevamos. Renueva, señor, señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renue. Señor Jesús, pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay, ¡No! Oh. Te solo a ti. Ah, ese mismo, ese mismo. Ese mismo es. Gloria a Dios. Amarte, Amarte solo, solo a, a ti, ti, Señor. Jesús Yo no sé si es así, pero yo, yo estoy Amarte tratando. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Señor. Señor, amarte, amarte solo. solo a ti. ¡Gracias! No. Aleluya. Santo eres. Gracias Jehová. Señor. Gracias, Gracias al Señor. señor. Gracias, Gracias Padre. Santo eres tu Dios. Aleluya, hermano. Te, te alabaré. Te alabaré. No sé. No, ese ya lo he cantado, ¿verdad? Sí, ese ya lo he cantado. Estoy pensando, estoy pensando. No sé quién. Hoy ya es el tiempo. O sea, hasta aquí entonces. Dios lo bendiga hermano y Perdónen lo que pasó aquí está bien, bendiga, está bien, gracias. gloria a Dios es bueno con la voluntad gloria a Dios hermanos bendito el Señor eh, así nos vamos a ir ensayando todos, amén hasta que lleguemos hasta el último penoso. ¿eh? <ríe> eh, Gloria a Dios. Bienvenidos los hermanos. Amén. Que con sacrificio, pero llegaron. Amén. Vamos a. El hermano pues no vino, pero está el hermano Sergio con su participación. Amén. sea el nombre del Señor hay poder en Jesús hay poder en la sangre. Y lo bendiga, hermanos Dios lo bendiga más este aquí agradecido con Dios por nos dar una oportunidad nuevamente de estar aquí presente y pues Permitirnos, guardarnos en el día del trabajo Y hoy pues me tocó leer la palabra En Sal, ahora era Salmos 84 ah, La palabra, se lee el nombre al Padre Santo, amén Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos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 que de los ejércitos, dichoso el, el hombre que en ti confía. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Eh, le pasamos esta parte, ya habíamos leído la porción de la Biblia, porque esto al principio, ah ¿eh? pero pues ya le habíamos dado la parte al hermano y no queríamos que, que se fuera en vano. ¿eh? Así que, vean, gloria a Dios. Para la próxima, pues, eh, venimos tempranito a la hora, eh, yo, eh, uno entiende, ¿va? Las razones, ¿va? Bueno, el hermano Aido le tocaba el versículo de Isaías 65.5, que ya todos lo sabemos casi, ¿ya? Eh, así se lo voy a leer rapidito, ya no tiene mucha explicación, eh, entonces hermano, dice el versículo. y... y Excusamos el hermano Aido, ¿verdad? El hermano Aido es raro que falte también, pero siempre hay circunstancias, ¿verdad? Cansancio y agotamiento, ¿verdad? Eso es humanamente. Eh, dice el 5, ¿qué dice? Estate ahí, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Así que cuidémonos de los muy santos, ¿verdad? Porque a veces no quieren que nos, nos acerquemos a ellos, ¿verdad? Este es el versículo, ¿verdad? que iba a explicar el hermano. Ahora, hermanos, eh, le damos la bienvenida al hermano Mateo. ¿Cuánto se alegran? Sí, aquí había un vacío, faltaba Mateo, ¿verdad? Y así se va a ir llenando la orquesta de los hermanos, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Pasamos todos los varones... A cantar el himno tema. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. hermanos, cantamos Despertad". despertar. Despertar, despertar los cristianos, vuestro sueño funesto dejar que el cruel enemigo, enemigo se acecha y cautivo se quiere llevar. Despertar las tinieblas pasaron, de la noche no soy hijo ya. Que lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. De despertar y bruñir nuestras almas, vuestros lomos allí de verdad. Y caizar vuestros pies apretados, con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal revestirme vestir vuestros pechos con la cota de fe y caridad. La gloriosa madura de Cristo, acudí con angelo a tomar, confiando en que el dado enemigo solo no puedo romper y pasar. Oh cristianos, la torcha del mundo. De esperanza el llevo tomar, libranza de la fe del escudo, y sin miedo corre la lucha, no temas pues de Dios revestido, que enemigo vencer o podrá, si tomas por la espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad. En la cruz allá eres la bandera, en, en la Jesús allá eres capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar, con no temáis pues de Dios revestidos, que enemigos enemigo vencer podrá, si tomáis por espada la Biblia. La palabra de Dios de verdad, en la cruz hallarás la bandera, en Jesús hallarás capitán, en el cielo tendré la corona, a luchar, a luchar, a luchar. El hermano con la oración, nuestro hermano pastor, amén. Gracias Señor, Padre en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo, te doy gracias porque nos concede este hermoso privilegio de en este día estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial en nuestras vidas y en lo que hacemos para tu gloria y honra. El propósito, Señor, de este culto, Padre Santo, y todo lo que tratamos de promover, y hacer, Señor, que sea dirigido por tu gracia, por tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, que edifique nuestras vidas y seamos bendecidos a través de ellas. Bendice, Señor, Padre mío, cada participante. Y a ti te damos la gloria por todo. En Cristo Jesús. Amén. la cota al hermano Junior aquí nomás. El hermano Junior va a orar por la ofrenda general también en este momento. Amén, hermanos. Gloria a tu nombre, Cristo. Bendito Dios. Si fuera tan amable, por favor, ponese de pies para que se acomodan más. Para que tengan más... Flexibilidad. Flexibilidad. Para poder etericar los brazos Amén Oh Señor Gracias Padre Gracias mi Dios Gracias mi Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios, Poderoso Dios. Poderoso Dios, te adoramos mi Dios Te adoramos mi Dios A ti sea la gloria y la honra mi Dios A ti sea la gloria y la honra mi Dios A ti sea la gloria y la honra Padre Celestial Te adoramos mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Padre En el nombre poderoso de Jesús Señor Gracias Padre, gracias mi Dios Gracias Padre amado Gracias, poderoso Dios. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Señor, nos ofrecemos ante ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dándole la gracia, mi Dios, por otra oportunidad, mi Dios, por este Señor, sentir que tú nos has regalado, Padre, una vez más, Señor, de poder estar ante tu presencia, Señor. Recibe, mi Dios, en este momento, cada diezmo, cada ofrenda, Señor. Recíbelo, mi Dios, de tus hijos amados, mi Dios. Bendice todo aquel que pueda dar, pero bendice mucho más aquel que no pueda, mi Dios, para que ese pueda ser un testimonio más de tu amor de tu, y tu... De tu misericordia, Padre, en Cristo Jesús Amén y Amén Oh Jerusalén Qué bonita eres Calle de oro Mal de cristal Oh Jerusalén Qué bonita eres Calle de oro Mal de cristal Por esa casa Gracias al Señor, amén. Puedes sentarte, hermanos. Eh, el Señor está aquí, amén. Y donde está el Señor, hay gozo y hay paz, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Para el día martes, ocupamos un voluntario que quiera traer el pensamiento de esa noche, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, si no lo hay, la hermana Brenda lo va a traer. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, eh, ahora tenemos a mi hermano José predicándonos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él con todos nosotros. Escuchémosle con todo gusto. Hermano José Puello, Amén. Poderoso Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón.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 Nos sentimos contentos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad, a nuestro hermano Jorge, líder de los caballeros, a todos aquí. Bueno, y siempre de lo que he estado siendo enseñado por el Señor, lo más que puedo decir es que yo me humillo delante de mi Dios y también delante de su iglesia. es el nombre del Señor. Estoy siendo eh, enseñado por el Señor. Y me encanta la enseñanza de la sencillez del Evangelio. Alabado es el nombre de Jesús. Y que podamos compartir la palabra del Señor. Eso es un privilegio. Y como Dios nos llamó a bendición, yo espero que el Señor me permita bendecirlo en esta noche. Dios llama a uno a bendecir, a edificar, a levantar. No puedo mirarlo, no puedo detenerme a mirarlo. Esa pequeña pajita que usted tiene en el ojo. Porque yo tenía una viga grandísima, me la, me la quité. Pero usted sabe que cuando uno se quita una viga, todavía como quedaron unos pedacitos y, y se molestar que le quedan los ojos. A, tu, a todo el mundo le ha caído una pajita en el ojo. usted le cae una pajita en los ojo, usted se tira agua. Y todavía a veces dura 24 horas y a veces hasta dos o tres días. Con la molestia. y ¿Usted cree que la tiene? Porque el Señor me ha estado enseñando. A preocuparme mucho por mí. Porque si yo me preocupo por mí, me puedo preocupar por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi vecino, por mis hermanos, por la comunidad. Alabado Alabados el nombre del Señor. Así que no tengo palabras uh, en verdad. Yo he predicado muchísimo, pero ahora yo me siento bien extraño. Pero eso es porque me siento extraño delante del Señor. Estoy es, bien sorprendido. Estamos viviendo en tiempos difíciles. A nosotros no ha tocado este tiempo. Para el creyente siempre va a ser duro. No, no crean cuento eso de que... ¿Me entienden? Eso es puro cuento. Para los creyentes, los que amamos a Dios, el mundo nunca va mal a los que aman a Dios. Los que caminamos en este mundo, conforme a la voluntad de Dios, el mundo siempre nos va a aborrecer. Así que no me venga con ese cuento. Usted sabe que eso es lo que va. Que nosotros somos como ovejas pues, para el matadero. Entonces usted tiene que entender eso. Si usted no entiende eso, entonces, usted tiene que sentirse gozoso. Y si el mundo se levanta contra usted, entonces usted tiene más derecho a sentirse más gozoso. Alabado es el nombre del Señor. Porque de eso se trata el Evangelio. Porque nosotros somos peregrinos. Estamos caminando en este mundo como peregrinos. Y quizás nuestros ojos tengan que ver cosas terribles. Quizás lo que quedemos en pie y estemos vivos, vamos a ver cosas que gente no quería ver. Así que tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que tomar decisiones duras hermano, porque lo que viene porque si no la Biblia no, dice, no, no dijera hay de las que críen, usted sabe lo que quiere decir hay de las que críen en esos días nosotros los hombres no entendemos lo que es el dolor y el amor de una madre, es imposible para nosotros entender eso ya usted sabe, o sea que es una locura lo que el mundo está viviendo mire, le voy a decir una cosa cuando usted ve la noticia, usted ve cuáles son los líderes que están encaramándose en los tronos de la nación y usted se está dando cuenta que esto no puede terminar bien, porque es lo peor de lo peor, es una locura alabado es el nombre del Señor y el único que enloquece la sabiduría es el que está allá arriba hermano es una locura lo que se está viendo en el mundo Las mentes pensantes, los que están en los gobiernos. Es una locura. No esperamos nada bueno, pero hay una palabra oportuna en esta noche. Uh, póngase sobre su pies, abra la Biblia en el libro de Romanos. Ay, este es, el, este es el libro que más le gusta al pastor. Eh, Olvídate. Pero no se lea al pastor, es casi todo lo que aman la palabra del Señor. El 99.9%, o sea, de los que están ahí siempre le gusta mucho. El capítulo 9, creo que 19 19.17 de Romano. Ah, aleluya. Nada más vamos a leer ese versículo, cuando lo tengamos, 9.17. Para la gloria del Señor. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pueden sentarse. Aleluya, aleluya. Yo quiero hablar en esta noche del poder de la fe. Y yo voy a buscar ahora otra escritura. Tengo un par de escrituras más cortas, pero se pueden ahí mantenerse. Aleluya. para hablar del poder de la fe. Porque hay un poder en la fe cuando ese cuando es ejercida, cuando es cuando la fe es genuina, que hace cosas que uno dice, "Wow, esto es esto es algo maravilloso." Estoy acostumbrado, yo estudio la Biblia en mi en una Thomson que tengo allá. <risa> y cuando estoy aquí se me pierden todas las cosas. Yo que tengo mala la memoria. Yo estoy buscando a la mujer cananea. Y Si ustedes la encuentran primero que yo, sé que está aquí en Mateo, ahora se me fue. La fe de la mujer cananea. Ya la tengo.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 extraordinario hermano extraordinario déjeme decirle algo el Señor fue enviado a la casa de Israel no fue a nosotros que fue enviado y el Señor como hijo obediente se sometió a la voluntad del Padre a la perfección no todo lo que a él se le dio quisiera, eso hizo El cananeo, si usted, que lo vamos a, a tratar un poquito a fondo en el mensaje más, más adelante, pero todos sabemos que Dios había decretado la exterminación de todos los cananeos. Todos los ejerceos, todos los fereceos, todos los. Hay muchos que predican, dicen, hasta todito lo feo no tuviera yo aquí. Alabados el nombre del Señor, es un problema. Oh, gloria a Dios. Jesús sabía eso. Jesús conocía eso porque Él es Dios. Y está esta mujer cananea diciéndole, hijo de David, ten misericordia de... No era una cosa sencilla lo que le estaba diciendo. O sea, el nombre de Jesús estaba sonando. Aquel que nosotros esperábamos, aquella promesa de David Aquel rey anda haciendo maravilla en medio nuestro. Se movió por tal sitio, va por tal lugar. Se oían los testimonios. Yo me, yo me imagino que cuando Jesús hacía un milagro, esa persona iba y visitaba a los familiares y se movía. Si sí, yo era el cojo, mira cómo estoy. Comenzaba y la fama, y la fama. Si sí, él es el hijo de David, él es, el que, él es el que esperamos. O sea que ella, ¿por qué? ¿Por qué viene la fe? El oír que. Aleluya. Ella había escuchado por lo que ella dice. Ella lo está identificando. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Usted cree que ella no sabía lo que Jesús estaba haciendo con ella? Ella lo sabía. Porque en, aquel, en, en estos tiempos yo nunca he ido por ahí y espero que cuando vaya por ahí sea porque el Señor, en la beca que Él me tiene, porque me lleve allá de gratis en aquel día. Porque yo no tengo pensado ir por ahí. Pero ustedes saben, cómo todo el mundo, todos sabemos cómo la gente se... Tú eres de ese lado, eso, eso, es, eso es la matanza, eso es un odio, eso es una cosa tremenda. O sea, son, no es fácil eh, la forma de vida de esa, de esos orientales. O sea, que ellos, y se hablan así se dicen, no, tú en tu sitio y yo en el mío. Tú eres esto y yo soy esto. Y ella seguía insistiendo. El poder de la fe, mi hermano. Ella tenía todo en contra. Y Jesús sabía eso. Jesús no podía, por el mandamiento del Padre, y porque él conocía la voluntad del Padre. Si hay alguien que sabía cuál es la voluntad perfecta del Padre, es el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a Dios nadie le dio jamás. El que lo ha dado a conocer es el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe perfectamente esta situación. Hay una sentencia sobre esa gente de nosotros mismos para que mueran. Para que no existan en esta tierra. Hermano, el poder de la fe. En él había una fe inmensa en esta mujer, tenía todo en contra, alabado sea el nombre del Señor. Porque no es con un profeta cualquiera, es con Jesucristo, el Dios viviente, el Hijo de Dios, el que lo sabe todo. ¡Aleluya! Y ella siguió insistiendo. Fue tan grande la insistencia, alabado sea el nombre del Señor, que los discípulos se sintieron, uno se siente avergonzado. Cuando uno ve que otro está menospreciando a otra persona y Jesús con su porte tranquilo ahí porque Jesús es otra cosa Jesús es amoroso Jesús no humilla a nadie pero en su porte él conocía se hizo como el que como el desentendido así en su porte elegante me imagino ahí tranquilo con su paso ahí y se desesperaron Jesús no se desesperó lo que se desesperaron fue los discípulos los, los discípulos intercedieron por ella. Por favor, estamos siendo avergonzados. Tú no estás haciendo que da mal. Estamos quedando mal. Todo el mundo no está mirando lo que tú le estás haciendo a esa pobre mujer. A una mujer, hermano, mire. Me, yo me llevaba ahí cuando el pastor estaba hablando de Yo estaba ya, mira, pastor, perdóname yo. Yo estaba ya caneando en lo que usted hablaba ahí. Porque usted estaba hablando de los votos. Yo sí, cuando uno está viejo te dicen, los votos es, te voto, te va. Y yo vuelto de risa, pero usted hablaba de qué. <risa> Porque el que no se ha casado no puede hablar de matrimonio. Eso me lo dijo un pastor allá en ante de mi mamá. Es ninguno que se ha casado puede hablar de matrimonio. Aleluya. Y es verdad, la mujer es una joya, hermano, porque es la novia, porque fue Dios que la hizo. La, la, la mujer es corona del hombre. La mujer es la corona del hombre. Por una mujer el hombre, hay gloria en el hombre. A, a la mujer le hicieron por causa del hombre. Yo no sé cómo se casan dos gente iguales. ¿eh? Porque ¿dónde está la corona? Eso es una abominación. Alabados el nombre de Jesús. Yo aquí, Usted se imagina, porque aquí priva mucho, porque a la gente le gusta mucho la cámara. Ay, aquí sí le gusta a la gente la cámara. En los estadios de béisbol y en las cosas de fútbol. Siempre sale aquí. Ay, porque, para, para buscar cámara. Yo me gustaría ver eso entre dos hombres y entre 50 mil personas. Es una abominación. Pero ¿qué uno hace? Allá ellos uno respeta a todo. O sea que no es fácil usted humillar a una mujer. No es fácil usted no ser caballeroso con una. Y Jesús es el caballero de los caballeros. Pero ella era cananea. Y el Padre le dijo al pueblo de Israel, no te vas a juntar con ellos, no vas a hacer esto con ellos, no te mezcles, mátalo, no lo dejes vivo. Y Jesús sabía eso. Pero la mujer insistió con todo en contra. <risa> y se postró, hermano, eso sí es lindo, hermano. Ahí se puso emocionante, hermano. Se tiró a los pies de Jesús y le dijo, socórreme. Una mujer no es un hombre, hermano. Cuando una mujer se postra y dice, socórreme, mire, se le ablanda el corazón a cualquiera. Y si no se le ablanda, pues eso no, eso no es gente. Y aún que se postra, porque es que tenemos que entender, por eso es que hay que leer la Biblia, hermano. Tenemos que entender por qué Jesús está actuando así con, con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Jesús dice, como quiera, porque dice, es, es que estoy prohibido. Es que ella no entiende, estoy prohibido. Y dice, es que no está bien, que, que la comida, tú me entiendes en una manera amable, cariñosa o sea, ¿sabes? ¿me entiendes? porque a veces confundimos, en una manera cariñosa oye, no está bien le, le habló de una manera que ella entendía uh -huh. ella sabe que la, cuando se está, dando la, se está repartiendo la comida, uno, la gente que tiene perros hablando, los perrillos, los perrillos que juegan, chiquitos que se están moviendo ¿vale? o sea, tú no vas a agarrar esa comida que todos los niños se la van a tirar eso fue lo que le dijo, algo que ella entendía óyeme no está bien, tú ves tú sabes que yo soy judío y yo vine a en pocas palabras eso fue lo que Jesús le dijo. Yo estoy aquí con mi gente, yo vine. Y no, o sea, no está bien que yo le dé la comida. Y ella le dijo, oiga, rápido. Sí, señor, pero te voy a decir la otra también del asunto de la comida. Eso que tú me estás diciendo a mí. Eso, mire, hermano, es, una, es, un, es un ser humano que le está hablando a Dios. Escuchen bien, hermano. Óigame, un ser humano, que sí, tú me montaste lo de la mesa, pero se te olvidó la parte segunda, que cuando tú le das la comida a los hijos se caen y los perritos comienzan a comer. ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Aleluya! Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que yo les digo, hermano, hay gente que son capaz de hacer que el Dios eterno, el que mora en luz inaccesible, se levante de su trono. ¡Aleluya! Hay gente que son capaz de hacer que Dios se entremezca. Y que hable allá, delante de los querubines y de los serafines que están alrededor de su trono. Yo me imagino que eh, los querubines y los serafines ¡ay, oh Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando? Cuando venga Dios, ¿qué dice, ¡Oh Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque eso fue lo que expresó Jesús. Cuán grande es tu fe. Yo quiero contarle ahora un. Otra historia, mira, qué tan emocionante como esa, casi igual. Es una historia tremenda. ¿Tú sabes por qué yo leí el libro de los romanos, verdad? Es porque ahí es que queríamos llegar. Porque es necesario que nos alentemos, hermano. Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a levantar a su pueblo y van a hacer esto, van a ser cautivos. Bueno, ya todo el mundo lo sabe. Y en el tiempo, bueno, levanta a Moisés. Porque le dijo a Abraham. Va a ser clavo, pero no te preocupes. Y le dijo a Moisés, no. Con mano fuerte lo voy a sacar. Porque yo me voy a hacer un gran nombre. Yo estaba oyendo a, a, a un maestro. Yo me gusta hoy estudio bíblico a través de la Biblia. Y esa, yo desde que era niño hoy a través de la Biblia me, me encanta. Pues yo prefiero ahora estar escuchando a través de la Biblia porque está viendo toda esa yo dejé, yo que toda esa basura, yo, yo no quiero basura en mi vida. Entonces, yo prefiero mejor estar ahí, sí, eso es lo que yo prefiero. Y él dice, Dios es un gran comunicador. No hay mejor comunicador que Dios. Y es verdad, nadie habla más bonito que Dios. Eso fue lo que dijo uno de los fariseos, el que se acercó a Jesús de noche. Que a él lo mandaron a, a que lo apresara. Él conoció a Juan el Bautista. Él conoció al predicador más grande que se había levantado en Israel. Escuchen bien, ellos lo conocían, porque el ministerio de Juan el Bautista estaba frecuentemente. ¿Y sabe lo que él dijo? Nosotros nunca hemos oído un hombre que hable como este. Alabado sea Dios! Ellos conocieron el poder de Juan el Bautista, el poder que había en la boca de ese hombre, pero vino Jesús y él ni se acordó. mira, no, olvídate, ningún hombre ha hablado como Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque él es incomparable. Es incomparable el Cristo de la gloria. Y Dios dijo, yo me voy a hacer yo mismo. No eres tú, Moisés. Yo le voy a endurecer el corazón a Faraón. Para que no lo deje salir. Porque mi nombre va a ser famoso. Yo mismo lo voy a hacer Y me van a conocer en toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios habla bonito. Y nadie predica mejor que Dios. Resultado de eso, bueno. Que comenzó Dios a engrandecerse allá en Egipto. A endurecerle a Faraón y a castigar aquella tierra. Pero como ustedes saben que siempre hay mercaderes y Egipto era el imperio, pues se supone que esos mercaderes que veían todo lo que estaba haciendo el Dios de Israel a la gente de Egipto y a Faraón, pues salían mercancías. Eso era lo que iban a Jericó, ¿verdad? Pues allá en Jericó, en el muro, vivía una mujer que era Ramera, que se llamaba Ra, Y por su oficio, es Ramera, pues ella tiene un, un privilegio que era muy importante, porque la información siempre ha sido importante, hermano. Pues todos los mercaderes pasaban de visita por allá y ese era su negocio, brega en eso, pues le daban toda la información. Y yo me imagino que cada vez que, muchachos, ¿Cuáles son las nuevas? De Dios? Y decía, bueno, mira, la nueva es que, que allá en Egipto hay unos hebreos. Y entonces el Dios de ellos se la ha metido en la cabeza, que lo dejen salir. Y tiene a Faraón vuelto. ¿Loco está pasando? Esto está pasando a los otros. Y ella comenzó. Y ella se queda. Porque la fe viene, ¿por qué? El oír, ¿qué? Aleluya. Y esa mujer comenzó. Yo me imagino, cada vez que venía un mercader, le decía, y decía, wow, qué Dios más grande. Y es verdad. Y entonces cuando viene otro y pasa de la misma zona, y le dice, no, no, no, espérate, eso pasó, pero ahora esta fue la última. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Y cuando entonces el pueblo está por el desierto, yo me imagino que cuando pasaban los mismos clientes, los, los distintos clientes, porque ese era su negocio. Oye, por ahí, por el desierto, ya salieron, mira, el, el mal rojo, ahora viene por el desierto. Mire, entonces, eso es lo grande. Hay que estar en el desierto para que tú veas. Se ve ese Dios, mira, de noche prendido en candela. Hoy de día el sol no le ve a esa gente. Mire, una nube, eso es increíble. Hay que estar ahí, mira. Oye, ve un terror que hay alrededor de esa gente. Ese Dios es tremendo. Y esa mujer dice: Bueno, y ese Dios de Israel. Y ella comenzó a llenarse. Ah, entonces cuando ellos se acercan, que envían los espías. Como, yo no sé, oye, yo, me, me pueden venir 20 mil nombres porque Boca Chica es el burdel más grande que hay en Santo Domingo. Y yo soy de allá. Yo sé sea, que yo sé de eso. Taberna, yo no sé qué. Es un negocio ahí en el muro, cerca de la puerta. Alabado es el nombre del Señor. Llegaron los espías. Todo el mundo estaba atento porque sabían lo que estaba haciendo. O sea, la información que hay en la ciudad de los que gobiernan es que va a haber problemas porque ellos vienen con la orden determinada, todo el mundo, o sea, ellos lo saben. Ellos están, ellos están preparados. Llegan los espías a ver cómo está la cosa y de qué ellos lo identifican. Pero la mujer que está llena de fe, y que sabe que nadie va a quedar en pie delante de ese Dios. Si le hizo eso a Egipto, que es el imperio, a nosotros nos van a hacer peor. Y cada vez que le venían diciendo, pero mira, eh, son invencibles. Porque no son ellos que pelean. Es algo sobrenatural. Es el mismo Dios que está peleando por ellos. No hay manera de que se pueda pelear con ellos. No hay alma. Ella sabía eso. Y cuando salen a buscarle pie, entonces ellos se meten ahí. Porque es un negocio público. Imagínense que fuera Walmart, el Picky Week, lo que sea. Y ahí usted va a entrar, porque no va a entrar en una casa. Usted entra en un negocio público. Y ese era el negocio. Me imagino, rara, cariñosa. Y ¡pam! entraron ellos ahí. Y cuando ella lo vio dijo, digo, no, oye, ¿ustedes son? No, no, no. ¡Pam! Y lo guardó. Y cuando vinieron los militares buscando, ella dijo, no, no, no. No, no, no, ya ellos se fueron. La fe, el poder de la fe. Ahí está la mujer ahora. La fe actuando, hermano, de una manera maravillosa. Y ella entonces lo compromete. Yo te voy a salvar. Yo lo voy a guardar, pero ustedes me van a prometer. Que cuando ustedes vengan, ustedes van a tener misericordia de mí de mi familia. Porque el terror del Dios de ustedes ha caído en esta ciudad. No hay manera. Mire, están temblando. No hay quien puede estar en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es algo extraordinario, hermano. El poder de la fe. Vamos a Hebreo, capítulo 11. ¡Ah! Voy a traer mi Biblia vieja, aunque, aunque, me, aunque me dé vergüenza. Sí. Voy a necesitar, yo no sé, porque una, tiene tape por todos los lados. Hebreo 11. <risa> <Sí. Sí. risa> <Sí>. Aleluya. <risa> <risa> <risa> Qué bueno es Dios. Ok. Uh -huh. el 11, 30 y 31. Escuchen bien. Miren cómo el escritor viene para, en una secuencia, en el 30, y toca ese tema. El 30, como que no tiene nada que ver, pero el 30 está escrito especialmente es por Ra. Alabado es el nombre de Jesús. Dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlo siete días. Por la fe, Raúl la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Alabado Alabados el nombre de Jesús. Oiga, hermano. Hermano, Dios es extraordinario. Yo quiero, yo, yo a veces quisiera decirle a la persona, a veces venimos aquí. A veces venimos aquí. Y yo no sé a veces dónde tenemos nuestra mente, hermano. Oiga, como dice Dios, por la fe Ra la Ramera. Oiga lo que como Dios la está escribiendo. Por la fe Ra la Ramera. ¿Qué te impide a ti tener fe? ¿Qué me impide a mí tener fe? ¿Qué es lo que yo me estoy cuestionando? ¿Qué es lo que tengo yo que está cuestionándolo a usted? Escuchen. Esto es un monumento, es un honor, hermano. Esto es un honor. Esto salió directamente del Padre. ¿Saben por qué? Porque Dios allá, allá fue que dio la orden de que exterminaran a todas esas personas, que no perdonaran a nadie. Alabado el nombre del Señor. El Dios mismo dio esa orden y Josué la iba a cumplir y envía a los espías. Y aquella mujer, en vez de odiarlo, en vez de sacarlo para que lo mataran, ella tenía derecho a hacer eso. La fe, porque la fe viene por el oír. Y Dios se hizo un gran nombre. Ella escuchó el mensaje de que Dios era grande y dijo no, no. Aunque nadie quiera entender, porque toditos también estaban... Ellos habían escuchado lo mismo que ella escuchaba. Porque ella se lo contaba. Pero tú no sabes lo que está pasando. Mira, tuve un cliente y me dijo esto, y está pasando. Y el otro vino, es verdad, porque son diferentes y me dicen lo mismo. Y entonces ella protegió por la fe. Pero esto que dice aquí... Es algo extraordinario, porque ellos, lo, ellos le dijeron, bueno, pues mira, pon esto de grana ahí, eso como señal, si tú lo quitas de ahí, usted tiene que estar ahí en el muro. Pon el de grana aquí, bueno, ok. Pues, no se lo he leído para no entenderme no demasiado, porque todos lo conocemos. Pero, ¿por qué dice el 30? Que después que dieron siete vueltas, cayeron los muros. Ustedes saben que los muros de las ciudades, lo hacían como hueco, adentro habitaban personas, y ella habitaba en el muro, alabados el nombre del Señor, porque er, eran más poderosos los muros, porque también le hacían arriba como una calle donde estaban los flecheros para combatir, hacían los muros, y ella vivía en el muro, alabados el nombre del Señor. Y en aquel día, cuando la ciudad iba a ser tomada, que salieron los sacerdotes con el arca del pacto, y, la, y las legiones de ángeles, porque el ángel de Jehová era que iba, eso no se ve, pero ellas eran lo que iban. Y cuando dieron las siete vueltas, es Dios que, que está dando la orden de que se caigan los muros. Había una pobre ramera en el medio del muro con su familia, diciéndole al Dios que dio la orden, aquí estoy yo creyendo que aquí esto no se va a caer. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí esto no se va a caer. Y Dios, hermano, el muro se cayó, pero no es donde estaba. Se cayó aquí, allá y a donde ella estaba. El muro no se cayó. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder de la fe. El mismo Dios. Oye, le estaba diciendo a Dios: Tú dijiste que murieran, pero yo quiero vivir. Tú eres el Dios de la misericordia. Tú eres el Dios que perdona. Yo soy una cananea, pero yo creo en ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oiga, el poder de la fe. El poder de la fe le puede decir a Dios. Tú dices que voy a morir, pero yo digo que quiero vivir. Tú dices que voy a morir, pero tú dices, a Cristo por mí. Alabamos el nombre de Jesús. Una mujer ramera. Una mujer inmunda. Una mujer no de dudosa reputación. Como se habla mucho allá en República Dominicana. De que hubo un caso y, y estaba diciendo. La estaban interrogando y que fulano era de tal, de dudosa reputación. Y digo, usted se equivocó. <risa> Ninguna duda. Yo soy una ramera. <risa> Alabado del nombre del Señor. Fue tan grande aquel hecho. Eso lo digo yo. Por lo que yo veo en la palabra. Que Dios dijo, mira. Así. Oh, mi espíritu. Cuando tú inspires la palabra ponme aquí así, por la fe, pónmelo junto con lo grande, pónmelo con Abraham, pónmelo con Isaac, pónmelo con Jacob, pónmelo con Sansón, pónmelo con Geté, pónme con lo grande, con el por lo grande y ponlo así, Ra, la ramera, hizo una cosa de fe, creyó en mí de una manera tan grande que yo quiero que está en la palabra, en mi palabra para que el mundo conozca lo que es la fe, Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, Qué bueno es Dios. ¿Cómo es que no entendemos a Dios? Aleluya. ¿Cómo un ser humano de esa categoría que todo el mundo lo desprecia y lo tiene como basura? Alabado es el nombre del Señor. Allá en mi país le dicen que es una letrina. Alabado es el nombre del Señor. Yo he tenido que está ya si eh, usted tiene que relacionarse en, en mi país. Y yo, y, y, inclusive amistades, son personas maravillosas. Yo, eso es increíble, yo no le dice eso, que son personas buenas, que usted puede hablar con ellos. Y nunca he visto hipocresía en una de ese tipo de personas. Quizás por él, y yo digo, pero, porque son tan sinceros. Abren el corazón porque es que, cuando tú tienes un oficio, si parece como tú pierdes la vergüenza, ya, ¿qué tengo que decirte? Ya todo el mundo me conoce. Sí, hermano. Te habla con ellos y te hablan con lo que hay. Cualquier conversación y, y te lo dicen así. Esa, esa mujer hizo eso. Y usted mira cómo aquella mujer también habló con el Señor. Dios quiere... Que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Que nosotros vayamos delante del Señor con todo nuestro corazón, así como somos. Por ahí dice la Escritura, es verdad que Dios es grande, pero Él no desecha a nadie. Creo que es en Jo que lo dice, pero sé que lo dice. Hermano, miremos nuestro interior. Dios nos quiere así como nosotros somos. Que hablemos en sinceridad. Usted se cree que Dios no, Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Aquí está, usted lo acaban de leer junto conmigo. Eterno y para siempre. Ra la ramera, alabados el nombre del Señor. Dios no le cambió el nombre. ¿Sabe por qué? Para usted y para mí, para que aprendamos. Que nosotros somos los que menospreciamos. Porque yo le estaba diciendo cada vez que me paro aquí, que el Dios eterno anda buscando todo lo vil, porque Él sabe que hay algo precioso. El único que es capaz de sacar lo precioso de lo vil es el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Óyeme, cuando tú ves a tu hermano que está cogiendo, tú lo único que quieres decir, mira cómo está cogiendo. No, tú tienes que mirarlo así, enjuágate los ojos, vuelve a enjuágatelo otra vez y comienza a mirarlo profundamente. Y busca en lo profundo de ese hermano, de esa hermana, aquel diamante que brilla y levántalo. Aleluya. Aleluya Aleluya Deja el trabajo de tumbar Déjaselo al diablo, no lo ayude No lo ayude, que le malo Alabados es el nombre de Jesús Dios anda buscando Ese diamante es capaz de sacar Lo precioso de lo vil Levántate hermano, levántate Hermana, oh gloria a Dios Dios te quiere escuchar Dios te quiere responder Dios te quiere llenar Alabado es el nombre de Jesús Sacúdete, alaba al que vive. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Sacúdete, no te limites. Habla con Dios que Él te quiere escuchar. Aleluya. A que Dios se levante de su trono. Oh, Sara, vaya, A que se levante. Porque si no, la Biblia no estuviera no diciendo: levántate, oh Dios de tu trono. Levante. ¿Y por qué lo dice? Porque Él se levanta. Es verdad que Él está sentado. Pero si tú eres capaz de hacer que Él se levante, Él se levanta. Alabado sea el nombre de Jesús. Hmm. Sí, Jesús. A Dios? Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Óigame, porque este mundo está difícil. Y con esto termino. La gente metido en drogas. Oye, le tienen la mente a los pobres confundidos. Ahora no sé, no sé si soy hombre o si el Señor reprenda al diablo. Y, y, y, y entonces los, los, ay Señor Jesús, los profesionales de la conducta, pero que la Biblia no dice nada más, eso es viejo, eso no es de día ahora hermano, porque al, al, a nosotros, al pueblo de Dios le dijo, pero ustedes serán un pueblo santo, ustedes no, mira, ustedes no van, eh, no ni, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, pero tampoco con animales, porque hay hombres que van con animales y hay mujeres que se ponen delante de animales, eso está en la Biblia, eso, eso es más viejo que Racá. acá. Porque el pecado es que hace que todo, mire, en el pecado, usted y yo somos capaces de hacer cualquier cosa. Que nadie aquí, si dice la Biblia que fueron como su y Gomorra, si no fuera por la misericordia de Dios. Yo no lo digo, yo no me siento mal, no, no lo digo por querer ofender a nadie. Sino que ustedes ven los, los profesionales de la conducta. Y por qué no dicen, ah, que, que, que, que ah, no, pero yo soy un cerdito eh, en, eh, encerrado en el cuerpo de un hombre. Porque tú todo el tiempo vas detrás de, de, de la cerdita. ¿Por qué no lo dicen los psicólogos? Porque eso está igual que los otros. Porque es la perversión que está acabando con el ser humano. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de Dios. porque es Con el poder de Dios. Porque el Evangelio no consiste en palabras. Sino en poder de Dios. El Evangelio consiste en poder de la gloria de Dios. Esto no es cuestión de palabras. Esto es cuestión de unción. Esto es cuestión del Dios vivo. Con oh, gloria a Dios. Alabado es el nombre de Jesús, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Tenemos que clamar ahí, ahí, ahí, hasta que llegue o hasta que venga Cristo. Alabado es el nombre de Jesús. Santo es el Señor. La gente se... no, no ven cómo está la gente. Queda pena? Necesitamos llenarnos de fe. Por nosotros, por nuestros hijos, pero por sobre todas las cosas. Para que nosotros, como vasos, podamos estar dispuestos. Para que Dios se glorifique. Porque todas las cosas que Dios Él lo ha hecho para su gloria, para Él. No es para nosotros, es para Él. Entonces, aquí todos nosotros lo que somos, tú ves, yo lo que soy es un jarrito. Entonces, nosotros los dominicanos... Aquí iba a ver se ríe. Se ríe los dominicanos. ¿Qué sabe lo que estaba hablando? Ese arrito, porque oye, Tengo añoranza de mi país, de, de, de la bandera. Porque nosotros le decimos al plato nacional la bandera. Usted ve un plato grande, usted pone un arrocito blanco. Entonces, al frente usted le tira dos cucharadas de habichuelas rojas. Entonces, del otro lado al borde, usted abre dos lechugas, dos de lechuga. Así. Eso allá en República Dominicana. Es el entonces, porque allá, usted ve, no son como aquí, nosotros somos pobres, entonces lo colmado. Ellos hay un experto que el repollo, el repollo de aquí, yo, a mí me encanta el repollo, pero me da cosa porque no es, es por la, como lo pican. Allá ellos son unos expertos, mire, lo pican finito, hermano, mira que parece como, como una peluquita así, ¿no? Ay, hermano. Y, y entonces lo ponen arriba de la lechuga, así, mira. Pan. Y entonces, allá siempre, porque a nosotros los dominicanos nos gustan eso, Pague yo, siempre sanconchas, remolacha, y te ponen entonces dos ruedas de remolacha, dos rueditas de tomate, alabados el nombre del Señor, y entonces con cebollita y cosas. Ese aceite verde, nosotros no producimos aceite verde, pero es un tal Fígaro, yo no sé. Oye, y sabe distinto al de aquí, yo no sé cómo eso, me tiene a mí, me tiene a mí preocupado. Y entonces, ya usted sabe, hermano, y un pollito arriba, <risa> Y después, para concluir, un potrecito, unos plátanos maduros. En mi así, mire, dulce. Mira, ay, ay, papá. Me quiero ir para mi país. Sí, Aleluya. Ay, hermano. Sí, Tenemos que estar llenos de gozo. Eh, no es, a mí no me corresponde, pero yo le ruego. Uh, me pongo en la posición del hermano Jorge, con su permiso. Y también del pastor, no me corresponde. Sino para dar un animito. Busquemos a Dios. Vengan los martes, cuando usted pueda. Va, vamos a orar. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a convertirnos en una antorcha llena del fuego de Dios. Vamos, vamos. Ustedes ven. Aunque ustedes me ven así, eh, yo me voy y cosas. Eh, yo soy más canita que todos ustedes. Son por cosas personales que yo tomé esa decisión de irme rápido y cosas. Y cosas que tienen que ver con mi trato con Dios. Pero eh, a mí me gusta mucho la, la, la felonía y, y todas esas cosas. Y el Señor quiere el Señor quiere que yo que yo entienda lo importante que es consolar y ayudar. Y que nos levantemos en el nombre del Señor. Ponga sobre su pie que vamos a orar. Yo no sé si usted siente algún dolor, si está enfermo, lo que sea. Yo siempre oro por los enfermos. Siempre oramos. Ya terminamos. Siempre bendecimos Siempre deseamos lo mejor Si usted puede levantar su mano Si usted puede cerrar sus ojos y levantar su mano Aleluya Bendice Alma Mía A Jehová Bendice Alma Mía A Jehová Oh Jehová, Dios mío... Mucho te has engrandecido... Oh, oh, oh, oh. Te has vestido... De gloria... Y majestad... Te has vestido... De gloria... Y majestad, oh Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Oh, te has vestido de gloria y majestad, te has vestido de gloria. Y majestad, porque hay una unción que está descendiendo y que está tocando y que está sanando. Recibe salud en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad. Yo la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. oh. oh, oh, oh.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 De gloria y majestad, te has vestido. Recibe, recíbelo, recibe, recibe un toque de Dios, recibe un toque fresco de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El yugo del diablo es quebrantado. Todo lo que se levanta contra ti lo reprendemos en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabanza al que vive. Dele un aplauso a Cristo. Dios le bendiga. Alabado Dios, cuánto le dan la gloria a Dios. Puedes tomar su asiento un momentito, pero no, no, no se desconecte de la oración. Eh, pueden sentarse y uh, seguimos con la. Y si alguna persona necesita la oración, este es el momento. Aquí está el altar abierto. No se desconecte del, del, del tema. El poder de la fe. Amén. El poder de la fe. La fe hace que, que se muevan montañas. Bendito el nombre del Señor. El, el, el, la fe hace para el que cree todas las cosas. Son posibles. Alabado el nombre del Señor. No porque seamos superhombres, sino porque Dios es Dios. Y Él es el que lo hace. Bendito el nombre del Señor. So, si alguna otra persona necesita la oración, necesita hay algo en tu vida que ah, necesita venir al altar y, a, y llevarlo al Señor, este es el momento de hacerlo. Bendito el nombre de Jesús. La gloria sea de Dios. Alabamos al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. cuántos entendieron el mensaje? Amén. Ah, no, podemos, no podemos detenernos. Eh, tenemos que poner la fe en acción. en acción. La fe sin obras muertas. Hay que accionar. Bendito el nombre del Señor. Créele a Él. Ah, Dios les bendiga. Dios les guarde. Ah, vamos a escuchar el programa para la próxima semana. Y luego, pues, eh, creo que mañana, pues, como siempre, el viernes, Tendremos nuestra escuela bíblica, sábado pues ya tenemos algunas actividades pendientes y el domingo, eh, lo que es el, en sí el Día de los Padres, pues eh, venimos a nuestro Padre Celestial y le rendimos el, el honor que Él merece. Amén. Juntamente con lo demás que haya que hacer para su gloria, hermano. ¿El Señor, les bendiga, hermanos. Voy a leer el programa para el próximo jueves. Uh, el devocional lo va a traer a mi hermana Vilma. La pregunta a mi hermana Sandra. Hermana Sandra, la pregunta es eh, para usted y la pregunta dice así: ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de dos kilos? Eh, un especial por mi hermana María y tanto de la ofrenda por mi hermana Mirsi. Y predica, le voy a dar la oportunidad a mi pastor, que él pidió un día de estos porque quería traer algo, entonces se lo voy a ceder a él. ¿okay? Así que yo me lo bendiga, hermanos. Bueno bueno bueno ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Acaso ha sido bueno con usted? ¿Verdad que sí? A Dios hay que experimentarlo. Uh, bendito el nombre del Señor. El hermano decía, si entendí bien, que solamente los que son casados pueden hablar del matrimonio. Yo creo que solamente los que han sido eh, salvos y tocados por las manos de Dios y rescatados son los que podemos decir que Dios es bueno y que, y que podemos experimentar su, su gracia y su amor en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios bendiga a la sociedad de caballeros, Hay algunos hermanos que están ausentes hoy. Ah, oramos por ellos, seguimos orando por la familia del hermano Arismendi ah, Creo que el hermano le estuvo ayer en su casa, el hermano ah, Junior. Y ah, seguimos orando para que Dios haga una obra completa y, y supla sus necesidades y demás. Y, y seguimos hacia adelante. Amén. La gloria sea para Dios. Así que, si no hay ninguna otra cosa ah, que a mí se me haya olvidado, eh, mañana pues tenemos ya, ya estamos casi terminando, creo que mañana es la penúltima clase de este expositor, ya los nuevos están por allí, ah, solo estamos dando a su debido tiempo para que ustedes, para seguir. Y ah, estaba mirando este nuevo expositor eh, y las, las, las clases que tiene o los, los temas son eh, esencialmente interesantes para nosotros, eh, tiene que ver con el evangelismo, con el culto, con todas aquellas cosas que nos atañen a nosotros. So, pongámosle eh, empeño a lo que es la, la, la el estudio y la, la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están felices? Amén. Nos vamos a nuestras casas, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a estar puestos de pies. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre de Cristo que vive. Alabado Dios. Eh, siempre oremos por Avi y el hermano Vladimir ellos están en un proceso pero todavía no han terminado eh, y ah, están ajustándose a las distancias a las cosas pero que, yo creo que sí se puede amén sí, sí. Eh, para el que quiere todas las cosas son posibles so, creemos que Dios nos va a ayudar en todo bendito el nombre del Señor así que oramos y nos vamos a nuestras casas Padre en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad que tú nos has dado de estar en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias porque has ministrado a mi vida, Señor, y me has dado, Señor, a entender, Padre mío, que sin ti nosotros nada podemos hacer. Que solamente tú eres aquel que tiene, que extiende tu mano y tu misericordia al caído, al que necesita. Gracias, mi Dios, por, por estar con nosotros. Bendice este culto, bendice las sociedades y todos los programas de la iglesia en general. Te pido que ahora que salimos, Señor, de este lugar, tú vayas con nosotros, nos dirija en el camino de, y en los guardes de toda acechanza, toda cosa que quiera estorbar nuestra paz y nuestra comunión contigo. Y así todas las cosas, Señor, las ponemos en tus manos en el día de mañana y para el resto del fin de semana. Todo, Señor, en tus manos y que tú hagas como tú quieres para, y a ti te daremos la gloria en Cristo Jesús. Y después Dios dice: Amén. Dios les bendiga, hermano, muchas gracias. Saludaos en el Señor. Amén. Amén, amén, amén, amén. Qué bueno Dios. <clears throat>